Hola a todos, ya hemos llegado al ecuador del curso y vamos a empezar ahora con el módulo 3 de Construcción Naval 4.0. En los módulos anteriores hemos abordado los planetas principales de la industria 4.0 así como las tecnologías habilitadoras en este campo y ya en este módulo vamos a centrarnos más concretamente en su aplicación a la construcción naval. Así el primer tema será el astillero 4.0 y cómo las tecnologías que hemos visto se aplican en él y veremos ejemplos de tecnologías, como puede ser el gemelo digital aplicados al buque y al astillero en sí, industria de Internet of Things con pues esas tecnologías aplicadas al astillero y distintas eh, aplicaciones también dentro del astillero de la robótica.